Amigas, ¿cómo están? Acá estoy mostrándoles la decoración que he hecho para este Valentine. Hoy es sábado y mi hubi-dubi está de cumpleaños. Sí, mi Jorge cumple 43 añitos y ya decoré la casa para Valentine. Amigas, no se ve bien. Espero que puedan apreciar. Ya retiré el arbolito, mí estaba ahí atrás, allá está mi trípode, qué horror, hasta veo la casa más grande, miren, porque, ¿qué les cuento que, que ya no daba más, ahí tengo las máquinas, acabo de aspirar y limpiar, estamos dejando la casa limpia este fin de semana, porque estamos de festejo, sí, amigas, los 43 años de mi gordo, es Valentine, más al ratito voy a tomar foto. Amigas, acá están mis taquitos, cebollita, crema mexicana, tortillita para diabéticos. Tengo mi coca y mi cervecita sin alcohol. Me voy a tomar ahora aquí. En la super copa de mi esposito con torta de cumpleaños de mi esposito. ¿Eh? Gracias por acompañar. Voy a tomar tortita. Miren qué rica. Y a comerme mis taquitos, amiga. Miren. Miren lo que es esto. Miren mis taquitos. ¿Eh? A las que le gusta la cerveza. Esta es sin alcohol. No tiene alcohol. La toman bien fría en el verano. Donde dice... Déjenme... Alcohol by volume. O so, no tiene alcohol, es bebida sin alcohol, es una cerveza, se llama Obulis, allá están los niños, amigas, este es cansado, este es... la anda por ahí, el papá fue arreglado. Hola amigas, ¿cómo están? Aquí estoy bajando. Eh, vinimos a aquí. Miren dónde se quedó el carro. Miren qué hermosa vista, amigas. miren allá. La um, vine a arreglar el carro de mi esposito. Mi, bueno, el mío, ¿no? El carro que se quedó tirado. ¡Ay! ¡Ay, ¡Hola las chicas! ¡Hola! ¡Hola, chicas! Acá está mi, mi esposito arreglándome mi carrito, amigas. Miren, quedó el carro mira. Quería mostrarles este, que vean la belleza de este lugar. Miren la montaña, está lindo para hacer hiking. Miren, todavía está el pino nevado. Disculpenme si les muevo. Miren allá arriba, mira. miren qué belleza. ¿eh? Pues acá estamos con el carrito. Se cayó algo. mi esposo amigas ah, miren allá quería mostrarles porque hey, wait, wait, oh que okay, sople Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear daddy Happy birthday to you Sopla ¡Bien! Yeah. No. Este es el cumpleaños de Jorge. 43 añitos, amigas. Acompáñenos a celebrar. Su pastel de tres leches, chocolate, nueces, yami, tía. ¿Estás listo, papá? Vamos a cantarte. A cantarle. Oh, acá estamos. Con de cuplañero. Jorge está cooking. Está haciendo los chiles, amigas. Al rato les muestro la cena De mi hijo. Ay, miren. Está lavando los chiles. Mira, viene de arreglar mi carro. Me está pelando mis chiles. Y este ya tenemos el party aquí. Les voy a mostrar ahí atrás las luces. Ya tenemos... Ahí dónde están las luces allá. Y acá estoy con mi. Con mi.. Empezamos el karaoke, amigas. Acá ya se armó el party, festejando el cumpleaños de mi gordo. Vamos a armar los globos. Este, a mostrarles el pastel luego. Y gracias por acompañarnos en el cumpleaños número 43 de Ortiz. ¡Jorge! ¿Eh? Me gusta ese espejo Este es mi juego de comedor Que lo compré Hará tres años Este me gusta también mucho Está bonito Amigas Tiene brillitos y todo Estoy tomando mi matecito Y allá está mi cocina Tenemos mucho para arreglar Pero pues con tiempo amigas Con tiempo Por ahora este se hace lo que se puede las quiero mucho, comparto mi casita, aunque humilde, trato de tenerla bonita. Miren, si no es romántico eso. Me quedo bien con mis lentes cuplañeros el... Jorge está cooking está haciendo los chiles, amigas al rato les muestro la cena está pelando mis chiles y este ya tenemos el party aquí les voy a mostrar allá atrás las luces ya tenemos, ¿Ahí ¿dónde están las luces? allá y acá estoy con mi con mi empezamos el karaoke, amigas acá ya se armó el party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 Yeah. Amigas, estoy cocinando Unos taquitos De nopal y de hongo Con esta nueva tortilla Que acabo de Descubrir Mi esposito hizo una salsa roja Con, con ver, La luz Con pollito mm, Delicioso Amigas, me voy a hacer mis taquitos Y este, que les cuento que mi suegro me dijo que estas tortillas son para diabéticos Que se las mandó el doctor y están deliciosas, amiga. Mis hijos les encantaron ¿Verdad? ¿Quieres un taquito, hija? Sí Sí, mi niña quiere, así que le estoy haciendo su taquito Amigas, acá están mis taquitos Cebollita, crema mexicana Tortillita para diabéticos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 Hola chicas, acá está mi, mi esposito arreglándome mi carrito, amigas, miren, me quedó mi carro pegado. Nomás quería mostrarles, este, que vean la belleza de este lugar, miren la montaña, amigas. Está lindo para hacer hiking, miren, todavía está el pino nevado, discúlpenme si les muevo. Miren allá arriba, amigas, miren qué belleza, ¿eh? Pues acá estamos con el carrito te cayó algo ¿Qué? Ah, mi esposo amigas el carro. miren allá quería mostrarles ya la despido en el próximo video les contaré qué pasó con mi carro cómo sigue mi salud las quiero porque ya me estoy quedando sin batería comenten, compartan, suscríbanse gracias, las veo en una próxima entrega me voy a ir a dar un luchazo <risa> porque que está frío afuera pero aquí adentro hace calor, las amo les muestro a mi gordo que está ahí afuera tratando de arreglar ya nos vamos porque ya le pusimos este, la batería beso amiga, ya les contaré no se pierdan mi próxima entrega no se olviden de los domingos y los en vivos y las estoy viendo para contarles cómo me va en, en mis citas con el médico y cómo va todo con mi corazón. Las quiero. Este, ya les iré contando, amigas, qué va pasando con la renta. Ya les contaré. Las quiero mucho.